¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, estoy en una situación un poco peligrosa. Estoy eh, en la zona de experiencia porque en el capítulo anterior vinimos aquí y otra vez me he quedado medio corazón. Ay, yo no, me he ido de mi alma No pasa nada. Comemos tranquilamente. Que se haga de día ya, por favor. ¡No, no, no! ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer la granja, ¿vale? Pero primero voy a recoger mis cosas. ¡Ostras! ¡Pero cuántos zombies hay aquí! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre corre corre corre caballito! ¡Ay, dónde están mis cosas! ¡Ay, que me he perdido! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí! Aquí están mis cosas, aquí están mis cosas. Vale, vale, vale, vale, vale. No ha pasado nada. Todo sigue igual. Mi espadita está aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto. ¡Hala! Aparcado. Y. Esto. ¡Uhú! ¡Pólvora! Para hacer TNT y matar a estos bichos de una vez. Tú, ¿qué miras? ¿Eh? que están mirando para allá? ¡Fuera! ¡Futs! Yo. ¡Eh, te fuiste, porque tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Qué miedosa! ¡Mírala ahí arriba! ¿Qué? ¡Tiene miedo! ¡Baja, baja aquí! ¡Baja, baja! ¡Woohoo! ¿Baja? ¿Qué quieres bajar? ¡Porque tiene miedo! ¡Tiene miedo! baja baja aquí baja baja baja qué quieres bajar porque tiene miedo! tiene miedo tiene miedo qué viene? ¡Toma! ¡Sí, pero no la otra Está tomando el fresco. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la granja de animalitos, ¿vale? En el capítulo anterior ya te expliqué todos los cambios, que te lo dejaré aquí arriba, ¿vale? En la pantalla, para que... Uh, ¡Huesos y flechas gratis! Te lo dejaré aquí arriba para que lo... le eches un vistazo y... Y bueno, pues veas todo lo que he ido avanzando fuera de cámaras. Vale, digo los cofres a petar. Flipa. Flipa en culurins. Vale, esto aquí. Vale, como no tengo sitio, pues, pues lo dejo donde sea. ¿la? Vale, voy a cocinar esto. Voy a robar un poquito del carbón de aquí. Hay que aprovecharlo. Lo, he, lo podía haber cambiado de cofre, de horno, pero bueno, es igual. Ahora me he quedado yo sin comida. <risa> es igual, tengo este cofre con comida ¡Hala! ¡Ja, que mate! <risa> vale, a ver Antes de hacer la granja, ¿vale? Vamos a poner los carteles a los cofres Para organizarnos mejor eh, Aquí está el cofre de la comida, ¿vale? Que como estás viendo ya tengo ahí bastante Entonces voy a poner aquí Comida ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Eh, aquí voy a poner la madera Que esto no es madera Aquí voy a poner la madera Entonces aquí voy a poner Madera La piedra, que está repleta de cosas Pero bueno, aquí va la piedra Piedra mmm... Aquí, bueno, aquí vamos a dejarlo como cosas extras, ¿vale? Aquí está el yunque, que ya lo he utilizado para esta espada. Que he juntado dos con... una con filo 1 y otra con empuje 1. Aquí, ¿qué hay? Tierra. Pues aquí, pues... ¿cómo lo pongo? ¡Pum, pum, pum! Vale, ya se puede hacerlo. Aquí voy a poner tierra. Y aquí abajo... ¡Uy! Al revés. ya ¡Toma ya! Esta zona me falta terminarla, ¿vale? Así que no, aquí no voy a tocar nada. Y ya está. Así que vamos a hacer la granjita. ¡Ay, el hueco este que no lo he llenado! Bueno, es igual, luego lo, lo llenamos. Eh, a ver, la puedo poner aquí, ¿vale? A ver, espérate. Sí, aquí yo creo que es un buen sitio. Vale, vamos a ir así... Quiero que sea bastante grande. Hay que aprovechar el espacio. Me parece que me voy a quedar sin madera. A que sí. Ahora voy a venir. Por favor, que me... no me llega ni vamos. Pero <risa> bueno, bueno, al menos. Al menos la he hecho. Bien. Vale, me falta hacer vallas. Vamos a hacer vallas. Y de paso vamos a rellenar el hueco ese, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, estos creepers que destrozan todo, esto, esto no puede ser, yo que lo tengo aquí bien colocadito todo. El creador de este juego ya podría haber inventado otro, otro monstruo, porque el creeper, no pues nada, pero tenemos mala leche. Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a coger el cerdito ¿Vale? Aunque, no, en casa no tengo Porque... Porque no tengo <risa> Vamos a ir a por los cerditos Oye, la, la zanahoria ¿Se puede cocinar? Yo no he visto a ningún youtuber que pruebe cocinar la zanahoria Lo voy a probar, a ver Cerdito, mira aquí yojo Ven aquí. Los que queden, los que queden fuera eh, serán sacrificados. <risa> eh, vale, aquí van los cerdos. ¡Hala! ¡Multiplicaos! ¡Multiplicados! <risa> <risa> ¡Yahoo! Vale, voy a dejar tres. Voy a probar a ver si se puede cocinar. ¡No, no, no! Tú, vete para allá. Ah, claro <risa> ¿Por qué la llevo en la mano? Ay, señor Qué corta soy Quedaos ahí No os mováis Vale Vamos a probar cocinar A cocinar la zanahoria No se puede Joli Bueno, menos lo hemos intentado Comida Esto aquí, esto... Uy, no, esto no es comida <risa> Vamos a ir a por más experiencia, como hicimos en el capítulo anterior. Que os expliqué todo y luego fuimos a por experiencia. Pues vamos a hacer eso, venga. A ver si encontramos monstruos. Bueno, supuestamente sí, claro. <risa> sí, ¿no? Madre mía. A ver. Venir aquí, os estoy esperando. Una eternidad más tarde. Dos mil años más tarde. Venir aquí. coco, coco. Una hoja más tarde. Sí, a por la araña. Es una flor. Mi momento ha llegado. Creeper travieso. Vamos, vamos, vamos, vamos. No me explotes. No me explotes. Que verás tú. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vale, vale, vale, vale, no, no, no, Este, no, no, no, no, no, Bueno, lo de arriba. Bueno, no sé si es de oro la de arriba. No, no, por favor. ¡Ay, que vienen todos! ¡Que vienen! ¡Que vienen todos! ¡Ay, yo voy a la la la la la la!